Hola, que tal mis estimados amigos Extreme Basers, Un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo un pequeño demo que nos regaló nuestro amigo OP Sound. Y como pueden observar, se trata de dos subwoofers de la marca Divi Sound de 12 pulgadas y 2000 watts RMS cada uno, alimentados con un amplificador MMAT de 3000 watts RMS. Y sin más, comencemos con ese demo. sí este, si sí da como que bajo un poco más expansivo, ¿no? Que... Sí, o los... pues lo mismo, de CFS, ¿no? Ajá. No es algo. La misma caja, uh -huh. si sí, lo que oigo, y esa caja está como 38 uh -huh. si sí, se lo pones en una en una 32 quisiera para ver que no, sí, sí va a mover un montón si, sí, a ver si mueve perros. Y pues bueno, mis estimados amigos, Extreme Basers hasta aquí este pequeño demo, porque si no se enoja mi vecino, como pueden ver, al final de este demo ya había salido de su casa, eh, <risa> ya listo para reclamarnos. Así es que hasta aquí la dejamos, y háganme saber en los comentarios si también tienen un vecino que se enoja porque pongan música. Muchas gracias por ver, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. ¡Adiós!